Hola de nuevo. Querida audiencia, en esta ocasión me gustaría poner de relevancia la estrategia de la policía en las manifestaciones. En las imágenes podemos ver, lo que a priori, parecen peligrosos y violentos antisistema. Se enfrentan a la policía, utilizan tácticas de guerrilla, destrozan, agreden, y en definitiva estrenifican actos de pura barbarie y sin sentido. Esta, es la estrategia de la policía, en las manifestaciones radicales, y reventarlas, criminalizándolas así, para que sus compañeros, puedan, apalear, y, disparar, a los manifestantes pacíficos. Son muchas las pruebas que sustentan esta aseveración. Aquí varios ejemplos de supuestos radicales colaborando con la oib. Podemos ver, como los mismos que portan banderas o causan destrozos, más tarde detienen manifestantes, o son detenidos por error. También podemos observar el atuendo, la forma física, pulseras amarillas, o incluso las armas reglamentarias que portan estos funcionarios del Estado que pretenden hacerse pasar por ciudadanos violentos. Nos insultan, y, nos atacan. Nos insultan, con estas pantógrimas teatrales, de agentes, burdamente disfrazados, que recordemos pagamos entre todos, incitando a la violencia. Es también un insulto, suponer, que vamos a caer en la provocación, abandonando la unidad, y la democracia para rebajarnos a su nivel, y violaciones de los derechos humanos. Y nos atacan, con miedo, que provoca, la desafección de la gente, que como es natural, no se siente representada por vándalos. Mientras tanto, los hijos históricos, del Pueblo Unido, son odiados y eclipsados por un falso escenario de violencia. Pero, tenemos los ojos abiertos. Y no nos dejamos embaucar. Cicando a Mahatma Gandhi, primero que ignoran. Luego se ríen de ti. Después de atacar, en entonces, ganas.